Soy de acá de Concepción de Uruguay. Vengo de Paso Soy de Mancía Entre Ríos. Y soy de Bolivuichu. Soy de Villa Elisa. Vengo de Colombia. Vine acá a estudiar la carrera de Medicina, que me pareció muy importante que se abra acá en Entre Ríos porque no hay. Eh, vine a estudiar la carrera de Medicina. Voy a estudiar Medicina. Medicina. Medicina. Voy a estudiar Medicina. Licenciatura en obstetricia, Porque siempre me gustó desde chica. Elegí la carrera porque me gusta el trabajo básicamente y porque tiene gran salida laboral. Creo que es un gran trabajo, puedo ayudar a las personas y eso me gusta. Lo elegí porque me gusta, porque me gusta salvar vidas y qué sé yo, es algo que me atrae. Es una carrera que me gustó siempre desde chico, pasé un par de enfermedades y me la pasé bastante a los, a los doctores viajando mucho y la verdad que me gusta mucho la carrera. Eh, yo he visto que acá es como que lo incentiva más a, a hacer como una relación entre médico y, y paciente y no sé, me parece muy importante eso. Eh, de esta universidad me enteré por medio de unos conocidos. Por conocidos que tengo y por la vengo por la cercanía básicamente. Ellos me informaron de esta universidad y pues me ha gustado bastante. Es muy tranquila, eh, con respecto a la ciudad es muy tranquila y es muy favorable para estudiar. Y es buena la experiencia que se vive acá adentro, sí. Me ha parecido muy bonito el campus, es muy lindo y se ve que es tranquilo también y las personas se me han parecido muy chéveres. Muy... Estoy muy agradecida con todo el país, con Argentina, estoy muy agradecida de que abre la oportunidad muchos eh, para poder estudiar gratuitamente en las universidades. Ya que mi país no lo posee, entonces esta es como una gran puerta que ha abierto. Y estoy muy, muy, me siento orgullosa de estar aquí y muy contenta y agradecida con todos.